Si alguien te lastima, genera su propio daño. Y tarde o temprano cosecha lo que siembra. En sí mismo, o a veces en alguien que ama, lamentablemente. Porque todo lo malo vuelve multiplicado. Por eso no busques venganza y deja que la vida fluya. Sigue sembrando cosas buenas, porque todo lo bueno también vuelve multiplicado. Hoy te quiero compartir una serie de pasos que debes usar para dejar atrás la venganza, la revancha y la represalia, y abrazar tu paz mental. Este es Rafael Gómez, y si este video te conmueve y te ayuda, por favor, déjame un emoji de una mariposa en los comentarios. Y si deseas más de estos videos, entonces te sugiero que te suscribas, sumado a que compartas este video con tus amigos. Recuerda que este video también lo estaré publicado en mi cuenta de Facebook. Y ahí también podrás compartirlo. Solo vea la descripción de este video y lo hallarás. O búscame como The First Frases. Dicho eso, empecemos con el primer punto. Número 1. Entiende que la vida está lleno de altos y bajos. La vida es un camino lleno de altibajos y desafíos y a veces nos encontramos en situaciones en las que alguien nos hiere o nos lastima. Es natural sentir dolor y tratar de buscar una forma de hacer justicia o de vengarse, pero es importante recordar que aquellos que causan daño a los demás terminan generando su propio sufrimiento. La ley universal del universo es que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, y esto incluye tanto las acciones positivas como las negativas. Cuando alguien lastima a alguien más, cosecha lo que siembra tarde o temprano. A veces, esto puede suceder directamente en la persona que causó el daño, pero a veces puede ser en alguien que aman. Es importante destacar que no se trata de una venganza o un castigo por parte de un ser superior, sino de una ley natural de la vida. Cuando sembramos el mal, el mal vuelve multiplicado. Por eso, es importante tratar de vivir sin hacer daño a los demás y buscar siempre sembrar cosas buenas en la vida. El poder de la positividad es sorprendente. Cuando sembramos amor, bondad y gratitud, todo lo bueno vuelve multiplicado. Las personas que viven con una mentalidad positiva y que buscan hacer el bien a los demás son aquellas que experimentan una vida más feliz y satisfactoria. En lugar de buscar venganza o tratar de dañar a alguien que nos ha lastimado, es importante perdonar y dejar que la vida siga su curso. Este proceso puede ser difícil, especialmente cuando el dolor es intenso, pero es la única manera de sanar y avanzar. Número 2. Esto que te ocurrió es una lección de vida. La venganza es una emoción fuerte y natural que surge cuando alguien nos hace daño o nos lastima. Es fácil caer en la tentación de buscar una forma de hacer justicia y hacer sufrir a la persona que nos causó dolor. Sin embargo, la venganza no es la respuesta correcta y puede tener consecuencias negativas en nuestra vida y en nuestro bienestar mental. La venganza solo envenena el corazón de la persona que porta rencor. En lugar de ayudarnos a sentirnos mejor, solo nos atrapa en un ciclo interminable de dolor y resentimiento. La venganza nos hace sentir empoderados y fuertes por un momento, pero en realidad solo nos debilita y nos impide avanzar. Por otro lado, la paz mental es para quien ha hallado la manera de entender la situación como una lección de vida. Estas personas han aprendido a perdonar y a dejar ir el rencor, lo que les permite sanar y avanzar. La paz mental es una sensación profunda de tranquilidad y serenidad, que solo se puede alcanzar cuando nos liberamos del dolor y del resentimiento. Entender la situación como una lección de vida nos permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. En lugar de centrarnos en el dolor y en la ira, podemos enfocarnos en lo que hemos aprendido y en cómo podemos crecer como resultado de la experiencia. La vida es una serie de lecciones y es importante aprender de ellas para poder avanzar y crecer. Además, cuando perdonamos a aquellos que nos han lastimado, les liberamos del poder que tienen sobre nosotros. Les permitimos irse de nuestras vidas sin que nos sigan afectando. También nos liberamos a nosotros mismos, ya que nos permitimos sanar y avanzar sin que el rencor y el dolor nos sigan afectando. La venganza es un camino fácil y tentador, pero no es la respuesta correcta. La paz mental es para aquellos que han aprendido a perdonar y a ver la situación como una lección de vida. Al hacerlo, nos liberamos del rencor y del dolor y nos permitimos avanzar y crecer. Así, podemos vivir una vida plena y satisfactoria sin que el rencor y el dolor nos sigan afectando. Número 3. Tu paz mental primero, lo demás no importa. Tu paz mental debe ser tu prioridad. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que busques venganza si en el acto te pierdes? ¿En qué te conviertes cuando haces lo mismo que te hicieron? Un padre de familia buscando venganza buscó el mal para la persona que lastimó a su hija. Y en el acto se convirtió en un delincuente. ¿Valió la pena? Su hija herida y él sin poder cuidar de ella por estar encerrado en barrotes. La venganza debe ser lo menos importante cuando tu paz mental debe estar primero. Tu paz mental debe ser tu verdadera propiedad y nunca la venganza. La venganza es una emoción natural y humana que a menudo surge cuando alguien nos hace daño. Sin embargo, aunque es comprensible querer vengarse, no es la opción más saludable ni la más beneficanzada. La venganza debe ser lo menos importante cuando se trata de nuestra paz mental y debe ser reemplazada por un enfoque en la recuperación y la sanación. La paz mental es una condición valiosa y vital para una vida plena y satisfactoria. Es importante que cuidemos nuestra paz mental y la protejamos de todo aquello que pueda amenazarla, incluyendo la venganza. La paz mental nos permite vivir una vida libre de tensión y estrés y es la clave para una vida feliz y saludable. En lugar de enfocarnos en la venganza, debemos centrarnos en la recuperación y la sanación. Debemos aprender a perdonar y a dejar ir el dolor y el resentimiento. El perdón nos libera de la carga emocional y nos permite avanzar y seguir adelante con nuestras vidas. Además, cuando perdonamos, nos sentimos más fuertes y empoderados, ya que hemos superado la adversidad y hemos ganado una perspectiva más amplia sobre la vida. Es importante recordar que la venganza no resuelve nada y solo perpetúa el ciclo de dolor y sufrimiento. Además, la venganza puede tener consecuencias negativas en nuestra salud mental y emocional, lo que puede afectar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, es importante evitar la venganza y enfocarse en la paz mental y en la recuperación. La venganza debe ser lo menos importante cuando se trata de nuestra paz mental. La paz mental debe ser nuestra verdadera propiedad y nunca la venganza. Debemos centrarnos en la recuperación y la sanación y aprender a perdonar y a dejar ir el dolor y el resentimiento. De esta manera, podemos vivir una vida plena y satisfactoria Libre de tensión y estrés, y con una perspectiva positiva sobre la vida. Número 4. El tiempo es sabio, y sabe poner a cada cual en su lugar. El tiempo es sabio, y pone a cada cual en su lugar, no importa cuánto lo fuerces. Lo que será, llegará a ser. No importa que tanto te enojes, cuando las cosas no son a su tiempo, de nada sirve que te preocupes. Así no busques venganza, deja que el tiempo haga lo suyo. El tiempo es un elemento valioso e irrefrenable que juega un papel importante en nuestras vidas. Es sabio y justo, y siempre pone a cada cual en su lugar. No importa cuánto lo forcemos, el tiempo siempre tendrá la última palabra. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la venganza. Muchas veces, cuando alguien nos lastima, sentimos una fuerte necesidad de vengarnos. Sin embargo, este sentimiento es solo una emoción temporal y no tiene un impacto real en la vida de las personas involucradas. Además, la venganza puede tener un impacto negativo en nuestra paz mental y emocional, lo que puede afectar negativamente nuestra calidad de vida. Por lo tanto, es mejor dejar que el tiempo haga su trabajo. Lo que será, llegará a ser. No importa cuánto nos enojemos o nos preocupemos por las cosas que no son a su tiempo, el tiempo siempre encontrará una forma de arreglarlas. Por lo tanto, es mejor no buscar venganza y dejar que el tiempo haga su trabajo. El tiempo también nos da la oportunidad de aprender y crecer. Cuando las cosas no salen como creemos, podemos utilizar ese tiempo para reflexionar sobre nuestra situación y aprender de ella. Podemos utilizar estas lecciones para mejorar y crecer como personas y para encontrar formas de evitar futuros conflictos. Además, el tiempo nos da la oportunidad de perdonar y dejar ir el resentimiento. El perdón es un acto de valentía y es un paso importante para la recuperación y la sanación. Al perdonar, nos liberamos de la carga emocional y nos sentimos más fuertes y empoderados. En conclusión… El tiempo es sabio y justo. No importa cuánto lo forcemos, el tiempo siempre tendrá la última palabra. Por lo tanto, es mejor no buscar venganza y dejar que el tiempo haga su trabajo. Utilicemos este tiempo para aprender, crecer, perdonar y dejar ir el resentimiento y para encontrar la paz y la felicidad que buscamos.